Hola, hola, buenas a todos, aquí somos el Un día la taberna Y hoy volvemos con Total War Troyamizos Nuestra campaña con Agamenón Que por el momento lo tenemos herido En el capítulo anterior murió en la conquista de Tebas Pero bueno, Tebas ya es nuestra, ya es del dominio aqueo Y ahora Lo que tenemos que hacer es defendernos de toda esta horda Estos dos ejércitos que vienen por aquí Este ejército suelto de aquí Este de aquí estos de aquí, vamos, estamos siendo sometidos a un asedio brutal. Nos vienen por todos lados y tenemos que conseguir parar eso. Ahora bien, tenemos también que asaltar los ejércitos de Atina para, eh, bueno, básicamente capturar sus ciudades. Ahora bien, estamos generando por aquí ejércitos y demás. Y este ejército del norte, la prioridad ahora mismo es acabar la guerra. Contra los Beocios, conquistarlos, erradicarlos y bajar hacia el sur. Así que vamos a por ellos. Vale, aquí por el momento no tenemos nada más. Esto no se puede mover, este no se puede mover tampoco y no tenemos más ejércitos disponibles. Así que... Edificio dañado, e Egina. Uh, vale, vamos a reparar esto. Importante, importante. Tenemos madera para reparar, ¿no? Vale, hasta aquí. Ok, siguiente turno. A ver qué nos encontramos, señores Mucho movimiento, hay ¿eh? mucho, mucho movimiento Esparta, yo te doy Y me das madera Uf, Venga, yo qué sé, te lo firmo No me parece mal del todo meropía Dios, y esta gente trae gigantes Chaval, pues nada, resolución Porque además son gigantes De vanguardia, ¿sabes? Pesado, con escudo Bueno, contra puertas Esto es destructivo Luz curativa La gracia de Apolo Dios mío Vale, resolución Y lo que surja, surgió Ah, claro que nos iban a pasar un poquito por encima Pero bueno, ahí estamos Vale Ok ¿Saquean? O... Vale, sí, sí Lo hacen suyo y tienen una primera ciudad aquí ¿Qué, ¿Cómo contrarrestamos esto, tío? Pelotón dárdano Turba dárdana Y son todo Ligeras, pero de élite, tío Nada, otra resolvemos porque no hay nada que hacer. Vale. Es como, ok. Nah, Y vamos a perder todas esas ciudades del, del mar, pero bueno. A toda pastilla. True que único denastes. Estás flipado. Declinar. Y es que tenemos que hacernos más fuertes porque si no es horroroso. Hemos perdido las tropas de por allí, pero no pasa nada. Las tropas. Los poblados. Featios. Vale, tu carga ha cambiado de 2 a 3. Vale, Anax de Beocia. Uf, claro, toda la zona norte. Arenga de espanto fracaso. Vale, ok, podemos asediar a Glam ¿Qué más podemos hacer aquí en la zona sur? Uf, ¿Llegamos hasta aquí? No Vale, vamos a ir a Tórico, muy muy decisión Vamos a ir sembrando el caos por aquí Porque la idea es poder llegar, conquistar éxito Perfecto, además aquí Torico, ritual de predicción 100%, me gusta Vale, 10 de favor de Zeus. Ah, bueno, mira. Éxito. Vale. Vale, es que. Todo, ¿Qué haces contra todo esto, tú? Porque son ejércitos tochos, eh. Llevan mucho material esos ejércitos. Regina. Mm, mm, mm, mm. ¿Y cómo está la guarnición? Más o menos bien, pero claro, la guarnición es súper poco. Y este ejército es delita. Mm. Es que quiero ser capaz de llegar a mi ciudad vale, vamos a aguantar aquí si hay que sacrificar Egina eh, se sacrifica y ya está vale o al menos se pierde pero luego la recuperamos por ejemplo en Tirinto hay algo más para construir uh, vale aquí podemos construir un montón de cosas vaya hombre aquí nos falta piedra uf uf uf uf vale, ya tenemos el templo y lo de los claro, y todos estos Material que nos falta para construir. Vale. Ok. Vale. Vamos a movilizarnos hacia el norte. Ok. Nah, esto deberíamos pasarlo por encima, la verdad. Uf, o oh no. Vale, vamos a seriar. Y con la calma. Ok. Perfecto. Vale. Los primeros movimientos están bien. Aquí podemos acceder ahora. Esta guarnición de Zeus. Perfecto. Zeus. Vale. Vamos a entrar a por ellos. Libramos la batalla. Y venimos a ver qué tal. Nos asentaremos aquí. Está bien. Porque es ya, digamos, la primera frontera norte. que Bueno, norte. Al este que vamos a poder... Bloquear Entonces esa primera zona aquí en estos poblados Nos podemos establecer bien Perder cosas al, al sur o las islas esas del sur beh, Tampoco me agobia mucho Ya las recuperaremos Pero es eso no es Los ejércitos que saca esta gente son brutales Son brutales y se nota se sí, nota, lo que tenemos que hacer es serlo bastante listos como para hacer coordinaciones bélicas y emparejar ejércitos de nuestros aliados con los suyos para que vayan medrando. ¿Sabes? Que no se vayan a, bueno, vamos para allá a investigar o vamos allá a, a, a ya invadir cuando nos están reventando aquí en casa, ¿sabes? Lo miraremos ahora. Vale, perfecto. Continuamos seco, comenzamos a Vale, me gusta. Vale, vamos a hacer un primer grupo así grandote. Aquí. Un segundo grupo grandote. Por aquí. Vale. Este grupo aquí como de apoyo. Ahora según veamos. Nuestro héroe lo vamos a meter por aquí. Pero es que vamos a meter lanceros en este costado. Recuerdos de Vietnam, de esta rampa. Y las arpías por aquí en otro grupo. Vale. Grupo 1 por aquí. Grupo 3. Aquí en medio. Grupo 5. Vale. Uf, y aquí va a tener mucho apoyo, eh. Vamos a entrar por aquí, por este lado Vale, el señor aquí Vale, no quiero O sea, literalmente voy a ignorar a esta gente Porque ellos teniendo varios héroes, bien, vale Se moviliza Vale, y ahora con la movilización No, a los honderos no los va a liberar nunca De esos espadachines Vale, vamos a hacer que entren ya Vamos a hacer que esta gente entre por aquí. Que estos entren por aquí. Vamos a llevarnos al señor para allá. Me gusta. Vale, vamos a enviar. Vale, vamos a dejarnos estos aquí en la retaguardia. ¿Dónde están las lanzas? Vale, las lanzas de cara. Vale, muy bien esas arpías ahí. Vale, vale, vale. Perfecto. Nos hemos quitado todo su material de penetración de armadura. Me gusta. A ver si sí, eso sí, podemos colapsarlo lo más pronto posible y abrimos hueco. Vale, vale, está bien, está bien que vayamos a entrar ahí con, con nuestra milicia. Vale, ¿vosotros qué tal estáis? Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. Eso es, eso es, es buena carga, es muy buena carga. ¿Se pueden colar? Si llegamos a... Vale, vale, vale, pasa, pasa, pasa. pasa. Esta gente está aquí parada. Y ahora entramos a cargar por detrás. Eso es, venga, buena carga, aprovechamos el bufo, bien las arpías, bien las arpías. Vale, aquí este señor, vale, vamos a pillar... Perfecto. Aumentamos el daño, a ver si los podemos reventar. Ok, vale, ahora bien. Por aquí... Vale, sí. Aquí, vamos a campear aquí, en esa puerta, perfecto. Aquí esto, ¿por qué no lo hemos conseguido bajar ya? Venga, vamos a derivar gente para allá, porque si no, estamos perdiendo un poquito el tiempo. ¿Podemos pasar por encima? Sí, no, no, sí. Vale, esto es, es que esto simplemente, este grupo de aquí, es una distracción. Vamos a llevarnos esto para allá. Uh, dicho, no, no, no, no, colapsad aquí, colapsar aquí, colapsad aquí. Vale, eh, el grupo 5 para allá. bueno las arpías, ¿qué pasa? Nosotros que a veces te rascar esto. Es pues una unidad de lanzas y ya está, eh, señores, que no es más. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Buah, vaya sándwich, chaval, los hemos pillado aquí, perfecto. Vale, vamos a ir para allá. Vamos a molestar aquí. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto no me creo que no seamos capaces de desatascarlo, macho. Me voy a llevar las arpías de aquí porque no estamos haciendo nada. Y vamos a molestar aquí. Vale, perfecto. Vosotros aquí. Vale, somos capaces de reventarlos. Sí. Me gusta. atacando a tu Vale, vamos a llevarnos las lanzas para allá. Todo el grupo de lanzas aquí. ¿Las arpías vuelan o no? Las arpías vuelan. Uy. Venga, el grupo, el, los dos grupos de arpías volando para allá. Eso es. Vale, venga. Desafascado. Bien, vale, me gusta. Va, vamos progresando. Buena carga aquí de los compañeros de la milicia. Las arpías llegan a apoyar dentro de nada... Vale, vale, vale. Bueno, y este grupo que está aquí pletórico. Reventándolo todo. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Que aguanten, que aguanten, que aguanten, que aguanten. Ahora con la llegada de las arpías debería cambiar bastante la balanza con una buena carga. Vamos a hacer que se pasen volando. Y una vez se hayan pasado, bajamos cargando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una buena carga aérea. Uh, ¿qué ha sido eso? Ah, ¿no pueden tirar aún? ¿No huyen los sonderos? No, pues ahora verás. Ahora verás. Vamos, que se van a huir. Como te lo cuento. Eh, vale, vale, vale, vale, vale, A ver, no podemos estar parados. Las arpías, no huye nadie, no. Vale, buena carga esa ahí. Oso, como desmonizables, tío, ¿qué pasa? O sea, estáis luchando contra Arpías, podéis moriros. La está al alcance de la mano. Venga. Venga, vamos a llevarnos gente para allá. Si estamos parados, tampoco hacemos mucho. Todos aquí, venga. Hinchada ese con los garrotes. Vale. bufo de las Arpías, que siempre viene muy bien. Vale, ok. Nosotros nos movilizamos. Vale, vamos a dejar solo las artillas aquí. Y al resto nos movilizamos. Que aprovechen el bufo. Que ya que lo hemos sacado. pierden un montón de defensa cuerpo a cuerpo. Pero claro, están persiguiendo literalmente al resto de unidades. O sea, está bien. Vale, todas las lanzas aquí. El resto hemos acabado, perfecto, pues aquí, asediar, vale. Aquí qué tal va, Los, lo matamos a garrotazos, lo matamos a garrotazos, me gusta. Vale. Venga, un poquito de vigor. Uf, la lluvia, la verdad, estos que son buenos, eh. Vamos a destinar un par de unidades aquí al otro lado, porque si no va a estar feo esto Luchador vencedor, eh Este lo tenemos que apartar mucho de nuestro... vale, vamos a dejar el bufo y ya esto con Toda la maraña de garrotes deberíamos ser capaces de reventarlo todo Vale. Es que hemos perdido nosotros un montón de vigor. Han hecho a tus guerreros. Vale, vale, vale, hincharle la cabeza. Matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo. Todos aquí, todos aquí. ¿Seguimos? Vale, sí, sí, seguid, seguid. No vamos a, no vamos a parar. Hasta que este hombre no se haya muerto No vamos a parar Así que te, quiero a todo el mundo aquí Venga Ya le podemos ir dando Vale, la aristía, niño No ha contado Como activación de aristía Porque ha sido ya totalmente fuera de partida De batalla. esto estaba hecho Vale, venga. Vosotras aquí, que encima podéis activar el bufo. Vale, vale, vale, vale. Bufo activado, perfecto. Ah, hay una buena carga para reventarlos. Vale. Cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae. A ver si se arpías. chu chu, Vamos. Uy, venga, cae Atacad. Dios, ¿qué estáis haciendo, chicos? Venga, eso es. Uy, sí oh. Maravilloso. Si encima lo podéis triar. O sea, si encima lo podéis trabar. Perfecto. Venga, buenos daños, buenos daños. Rapidito. ¿Antes de que llegue al borde del mapa no lo vamos a poder matar? Triple rápido, venga, venga, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, o sea, no nos vamos de aquí sin matar a este hombre. Bien, bien, bravo ahí las arpías, qué buen trabajo hacen, la verdad es que estando así, ¡Eh! que se escapa. No, nah, no, nah, nah. lo tumbamos, lo tumbamos Lo tumbamos Lo tumbamos Ahí, venga, vamos Vamos Dale, dale Dale, que muérate Tengo el sufrimiento Ahí es estamos Bravo bah. Quería darme el gustito De poder matarlo muy bien Las arpías, Muy bien Muy gran O sea, gran trabajo eh Gran, gran, gran trabajo Es que es eso En el momento Hacen una carga más o menos de c Entran por detrás Y cuando ya la unidad huye Bueno tienes una cantidad de daño Brutal Y para perseguir y erradicar Ese tipo de unidades Es perfecta Es perfecta Vale, ok Hemos reventado este ejército Y nos hacemos con la ciudad Me gusta Vale, la verdad es que la banda del garrote, que es que no son todo milicia, pero funcionar funciona. Es un ejército, a ver, muy barato e inicial. Ahora, contra todo lo que nos va a venir de los ejércitos... Contra todo lo que nos va a venir de los ejércitos troyanos, está complicado, ¿no? Pero, mil de alimento, muy bien, bronce, oro también, perfecto. Vale, y ocupamos Maravilloso, esto nos lo quedamos nosotros Vale, nivel 3 Perfecto, Carpe Diem Valuarte oeste generosa Oh, creo que preferimos el Carpe diem, eh. Por el destrozar de armadura Esto es maravilloso O sea, literalmente, lo echamos a un héroe O oh, al héroe enemigo y lo fundimos Vale, perfecto, pues estamos así Nos vamos a quedar así, porque no tenemos para más eh, vamos a meter milicia y ya está. Cuatro de milicia y ya está. Lo estamparemos contra este ejército. Y pro, porque no podemos hacer mucho más. Tenemos que llegar a conquistar aquí a Agla y, y ya está. Espere, esperemos poder conseguirlo. Ok, ¿qué nos queda? Uh, unir un puesto de la corte. Ah, cohetes. Telesta no puede ser. Perfecto, Ya tenemos dos héroes en la corte. Esto me gusta. Me gusta. ¿Vale? ¿Qué más, ¿Qué más notificaciones tenemos? Edificio dañado. Enegina. Vale, esto no lo vamos a reparar. Construcción de asedio disponible. Uh. Vale, es verdad. Es que no sé si nos sale a cuenta. Espérate. Vamos a romper el asedio. Este es el y vamos a venir aquí a Tebas... A recuperar nuestras tropas. Porque la verdad es que estamos muy mal aquí en la zona norte. O es un suicidio. Está bien, ¿no? Porque el ejército no tenía nada y la guarnición pues estaba pocha. Pero no tenemos mucho, mucho, mucho que hacer contra eso. Y aquí ellos se vienen con... Vaya ejercitazos se vienen. Vale. Más cosas por hacer. Construcción disponible. ¿Dónde? En Tirinta. O sea, en Tirinto... No, como tal, no Podría meter esto el campo de reclutamiento Para poder sacar lanceros y luego subir aquí Pero mm, Complicado, difícil Vale, ok eh, Vamos a plantarlo Es un turno, son 300 de comida Veremos Vale, esto de momento estamos en positivo Es que hemos perdido muchos muchos asentamientos de, de alimento vale siguiente turno vamos a simular a ver qué tenemos trueque único pacto de agresión me lo quedo vale Héctor Argos ay la diplomacia no hemos usado la diplomacia eso tenemos que gestionarlo nosotros nos enfrentaremos alianza militar con Ulises te la firmo te la firmo. Es que estamos tan ocupados. Dios. Ah, solo con solo contra este ejército. Pff. Están tochos, pero la cosa es que son son son todo eh... unidades ligeras. Daño perforación excelente. Despliegue en vanguardia. Peso medio. Dios, cuánto daño por proyectil, ¿no? Vale, bueno, veremos cómo lo hacemos Confío en que podamos pararlos Veremos, tenemos arcos, tenemos honderos Nos podemos bajar rápidamente esas unidades Vale, ok, vamos a librar la batalla Vamos a rezarle a los dioses, a Zeus Para que nos proteja, porque si no Lo vamos a tener un poco feo Maester, creo que también es luchador Ah no, bueno, esto simplemente es atacante-defensor Pero esto, ah no, es defensor y ya está ¿Defensor qué? No lo pone, bueno, no pasa nada Vale, tenemos varios cuellos de botella Sobre los que protegernos Vale, a ver cómo va a desplegar él ¿eh? Dónde nos vamos a querer enfocar Y qué vamos a querer destruir Vale, yo creo que A lo mejor Chocando contra esta hueste de aquí que no es muy prometedora es que podemos chocar contra el ejército tocho de él defensor compañero dejar al resto que pase, literalmente que pase y ya los... o bueno, podemos defendernos aquí, vale, vamos a defendernos aquí to, toda la lista aquí, vale donde caiga las arpías aquí están bien Vale, esto lo vamos a meter en el 5 Luego vamos a meter una línea frontal Aquí en este lado Vale, lo suficientemente ancha No, vamos a tapar aquí con los lanceros O oh, bueno, nos podemos cerrar más arriba No, es que... Vale Esto es un grupo Aquí los lanceros Para que carguen por detrás Este es el otro grupo que los vamos a establecer Aquí la milicia, el defensor compañero Aquí en medio para que haga fuerza un poquito. Vale, no tenemos ninguna habilidad con él. Ok. Los arqueros hay que aprovecharlos. Vamos a meter aquí. A los de jabalinas. Ah, vale, y vosotros dos aquí en medio. Vale, perfecto. Empezamos batalla. Y a ver, a ver qué surge. ¿Por dónde viene? Vamos a darle calor. Que se posicione, que venga por nosotros. Pero vamos, nosotros tenemos que tratar de eso. Lo más pronto posible, frenarlos. Hombre, aguantándolos aquí, si somos, si somos capaces de hacerlo, tenemos muchísimo ganado. Vale, vamos a, vamos a sacar a pasear las arpías para que ellos gasten munición. No creo que sean capaces de, de acertar. ¡Oh! Vale, vamos a caer ahí Vale, y nos llevamos una de honderos Y entretenemos a los gigantes No me parece mal tampoco, ¿eh? Porque además los honderos cuerpo a cuerpo deben de tener muy poca potencia Vale Venga, reventamos eso Y ahora cualquiera que aparezca con un poquito más de armadura ¿Se Protege, no somos capaces de hacer daños. Bien, somos capaces de hacer daños, me gusta. Vale, esto está más o menos ya caído. Vale, vale, vale, vale, vale. Vámonos vámonos vámonos vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Vámonos? vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Vale, muy bien, muy bien. Las arpías ahí haciendo esa distracción, me gusta. Vale, vamos a cargar aquí. Vamos a cargar con el héroe también. un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Podemos cargar aquí, vosotros aquí. Ah, no, no, no, no. Es que esta gente tiene que aguantar aquí. Vale, con las lanzas aquí, vosotros aquí. atacando a tu Pegarse ahí, vale. Venga, ¿cómo van las arpías? Pichipacha, vamos a llevarnos hasta para allá Uno contra uno deberían ser capaces de aguantarlo todo ¿Qué hacen los escaramuzadores ahí en medio? Tus guerreros No lo he entendido No lo he entendido, pero para nada Pues nada, nos pegamos aquí y lo que se pueda, se pudo. Vamos a desviar estos aquí y ya está. Él va a activar antes la aristía, obvio. porque hemos perdido los anderos y los arqueros, tío? Vale, por lo menos destruiremos eso. A ver si somos capaces de bajarlo y, y ya después... Recuperamos, pero joder es que no, no he entendido el camino que han seguido, las asignaciones, el por qué hacen eso, por qué tenemos los arqueros aquí a melee. ¿eh? Alguien me explica, porque se hubieran quedado sin munición. Vale, ok, te lo puedo comprar, pero es que no ha sido el caso. Vale, esta gente ya ha fallecido. Vale, vamos a ver si podemos recuperar aquí, entrar al trapo con alguna de sus unidades. Nah, no podemos... Va a costar, va a costar conseguir la aristía si la conseguimos. Vale, ¿contra qué vamos a chocar? ¿Aquí está bien? Esta gente está oyendo. Venga, confiamos. Venga, a ver si te lo puedes hacer. Vale, ya han pillado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh, uh, uh, uh. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es muy peligroso. Uh, uh, uh, uh. Venga, vale, una buena carga aquí. ¡Ay, encima se cura tú! Nah, y haber perdido toda la defensa ahí, es muy malo eso Sí nah, nah, nah, nah, se perdió Oh, tío, por las asignaciones esas, eh, en serio, no he entendido el camino que han seguido No iba nada mal, eh, se, po se podía haber salvado decentemente 240 pérdidas hemos provocado Las arpías obvio, en primera posición ¿Ves? Los arcos 4, las ondas 9 Es que no han llegado a disparar, no hemos tenido daños ah, Me ha hecho la astucia del polvo Vale, ok, derrota derro apurada Hijo mío, como que apurada? Vale Y es que Zeus la acabamos de conquistar Madre mía, ¿cómo paras eso? Meonios, Mileto, Tropio... Pacto en agresión con Cleon. Puh, puh, vale. Triopio, Filis... Esperia, Beocios, Atina... Dios. Vale. Pues nada, aquí lo vamos a dejar... Hasta el capítulo siguiente se están poniendo las cosas muy feas. Eh, bueno, vamos a simularla y acabamos el capítulo. Y, y nos quedamos a ver en qué posición nos quedamos. Porque no quiero dejar así el capítulo. No me gusta. No me gusta. Joder, si no han perdido, tú. Uy, uh, han arrasado la ciudad. Acceso militar, Néstor. Adelante, pasad con vuestras gentes. 3 Aptera, Dionisios. De tolios, Feacios, vale. Aquí nos quedamos. Valiente asedio nos están haciendo aquí. Egina, Epeo, vale. Valiente asedio. Madre mía. Vale, ok. Lo vamos a dejar por aquí. Es que mirad la cantidad de ejércitos troyanos que tenemos en casa ya, ¿eh? Vale, lo dicho. Paramos aquí lo de siempre, espero que hayáis disfrutado y nada, seguidnos en Twitter en, en, a los dos que van a estar tanto el de Kiwi como el mío en la descripción que comentamos un poquito de todo, también seguidnos en Twitch, tratamos de abrir directo cuando se pueda, estamos reestructurando todo un poco, cuando podamos lo notaréis y nada, por último recordad suscribiros a Taberna, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, venga hasta luego, adiós.